Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a continuar con la parte número 8 del curso de termodinámica. Vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con la interpolación lineal. Es un método gráfico que nos permite a través de puntos establecer un valor que queramos hallar. No siendo más, comencemos definiendo qué es la interpolación lineal. Es un procedimiento que permite a través de un comportamiento de una función de tipo lineal encontrar parejas de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de una pareja que sea X1, Y1 y otra pareja que sea X2, Y2. Estos valores van a ser conocidos para nosotros, pero vamos a encontrar a través de otro punto que vamos a llamar x3 o x, el valor que le correspondería, o sea que este de aquí no se conoce. Este valor de aquí no se conoce. Como no se conoce, entonces este es el valor que yo quiero interpolar. Entonces veámoslo aquí en esta función lineal. Vamos a tener un punto acá, vamos a llamar a este punto x1, voy a llamarlo acá. Y a él le corresponde el punto y1, x1, y1. Esta es la pareja. Y para la siguiente vamos a tener acá, digamos, x2. Y aquí va a estar y2. sub Ahora bien, como estoy encontrando un valor de x, uno puede escalar esto de la siguiente forma. Digamos que el valor de x se encuentre por acá le damos acá x, o puede estar dentro de estos valores, no importa, vamos a decir que está por aquí. O sea, que a este valor de x voy a encontrar el valor de y. Y eso mismo aplica si lo tomamos dentro, entonces digamos que aquí, tomemos que aquí que el valor de x esté por acá. O sea que aquí va a estar el valor que le corresponde de y. Entonces, una interpolación lineal la podemos trabajar ya sea dentro de este intervalo de puntos o por fuera generalmente se le conoce a eso como extrapolar pero aplica el mismo concepto ¿por qué? porque la tendencia de la gráfica es una gráfica de función o de tipo lineal o sea que lo podemos aplicar sin ningún problema veamos la fórmula que rige esta interpolación lineal comencemos bien genios por favor tomen nota de esta ecuación que la vamos a utilizar mucho para la parte de el manejo de interpolaciones lineales. Entonces tenemos acá lo siguiente. Y menos Y sub 1 es igual a X menos X sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1 que multiplica a Y sub 2 menos Y sub 1. Ahora bien, como me interesa hallar el valor de Y, debo despejar esto que le estorba. Entonces como está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. O sea que esta va a ser la ecuación que nos va a interesar. O sea que esta es la ecuación que vamos a aplicar para interpolación lineal. Vamos a tener un valor de X al cual le vamos a querer hallar un valor de Y. Por eso es importante aplicar esta ecuación. la ahí a la mano para que la tengan muy, muy presente. La pueden utilizar de forma muy práctica. O sea que esta ecuación es muy importante. Vamos a ver un ejemplo en el cual entendamos mejor el manejo de esta ecuación. Bien, genios, vamos a aplicar entonces lo que es la interpolación lineal a un ejemplo práctico. Dice lo siguiente, calcular la concentración del dióxido de carbono existente a los 35 minutos, que equivale a 2100 segundos, si sí se tiene la siguiente información, entonces ¿qué nos están dando acá? Nos están dando lo siguiente, un tiempo en segundos 650, 1100 y 1990 segundos y las concentraciones 3,45, 2,37 y 1,32. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos mirar dónde corresponde este valor de 2100. 2100 segundos. Si podríamos tomar entonces parejas como por ejemplo esta o esta Lo ideal es buscar las que estén más cercanas En este caso podemos ver que acá tengo 1100 y la concentración 1990 y la concentración ¿Qué vamos a hacer? Como pueden ver aquí hay unos rectangulitos los cuales vamos a llenar Es importante que tengamos como esto presente ¿Por qué? Porque nos da un orden a la manera de Empezar a reemplazar en la ecuación Entonces vamos a poner lo siguiente Los va a llamar de la siguiente forma Entonces vamos a poner acá que este sea X1 Y aquí tendríamos un Y1 Aquí tendríamos X2 Y aquí tendríamos Y2 sub Por último el que nos interesa Que vamos a llamar que va a ser X Y aquí vamos a encontrar nuestro Y Que es el que vamos a encontrar Entonces en X1 Voy a tomar este valor, vamos a poner entonces aquí el valor de 1100. Vamos a poner acá 1100. No olviden que son los segundos. Y le corresponde 2,37 de concentración, entonces ponemos 2,37. Hacemos lo mismo con el otro, 1990. Y la concentración va a ser 1,32. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos falta solamente este X, que va a ser el que nos interesa, que es 2100. Aquí vamos a poner el valor de 2100. Entonces vamos a hacer esa interpolación lineal. ¿Para qué? Para poder encontrar este valor de Y, que es el que me interesa. Como no está dentro de la tabla, a esto se refiere la interpolación lineal. Asumimos que el comportamiento de esta tabla es una función de tipo lineal y por ende puedo encontrar un valor dentro de ese comportamiento de esa recta. Entonces vamos a hallar el valor de 2100. Vamos entonces a reemplazarlo en la ecuación. Miren la ecuación que se encuentra a este lado. Vamos a ir reemplazando cada uno de esos términos. Entonces tenemos lo siguiente. Ponemos acá la x, que sería 2100. Menos el x1, que sería 1100. Sobre X2 sub que sería 1990 menos 1100. ¿Y que multiplica? Miren que se debe multiplicar por Y2 menos Y1. Entonces ponemos acá Y2 vale 1,32 menos Y1 que vale 2,37. Y por último, ¿qué falta? ¿Más quién? más Y su 1, que equivale a 2,37. Entonces, vamos a utilizar la calculadora para hacer esos cálculos. Vamos a ir resolviendo. Importante utilizar bien los paréntesis para poder reemplazar. Vamos poniendo los valores. 2,100 menos 1,100 en paréntesis, dividido, paréntesis, 1,990 menos... 1100 que multiplica paréntesis 1,32 menos 2,37 cierra el paréntesis más 2,37 y efectuamos la operación y eso nos da un resultado de 1,19 quiere decir que y vale 1,19 y que es y no olviden que y es la concentración la concentración para 2100 segundos de esta manera se desarrolla una interpolación lineal es muy importante tener en cuenta que la interpolación lineal la podemos aplicar en el manejo de las tablas de vapor ¿Por qué? hemos trabajado ejercicios ya en los cuales los valores son exactos pero si vemos las tablas de vapor a veces los valores que vamos a encontrar no van a estar dentro de esos rangos o sea que es importante este método para poder encontrar valores, digamos, 185.3 grados centígrados o una presión de 325,3 kilopascal. O sea, cualquier valor en los cuales toque encontrar un valor para interpolar. O sea que este método es muy importante. En la parte baja del video les voy a dejar un enlace para que ingresen y puedan corroborar si su interpolación lineal está bien allí pueden poner los valores de X, de Y y hacer lo mismo que está acá para corroborar cuando lo hagan con su calculadora con esto daríamos por terminada la parte número 8 muy importante, este método lo vamos a aplicar en el siguiente video ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicar interpolación lineal pero